Lunes de la semana 27 del Tiempo Ordinario El Evangelio según San Lucas capítulo 10 versículo del 25 al 37 En aquel tiempo se presentó ante Jesús un doctor de la ley para ponerlo a prueba Y le preguntó, Maestro, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Jesús le dijo, ¿qué es lo que está escrito en la ley? ¿Qué es en ella? El doctor de la ley contestó, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo, has contestado bien, si haces eso vivirás. El doctor de la ley para justificarse le preguntó a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Jesús le dijo un hombre que bajaba por el camino de Jerusalén a Jericó. Cayó en manos de unos ladrones Los cuales lo, lo robaron, lo hirieron Y lo dejaron medio muerto Sucedió que por el mismo camino Bajaba un sacerdote El cual lo vio y pasó de largo Igual modo un levita que pasó por ahí Lo vio y siguió adelante Pero un samaritano que iba de viaje Al verlo se compadeció de él Se le acercó, ungió sus heridas Con aceite y vino Y se las vendó Luego lo puso sobre su cabalgadura, lo llevó a un mesón y cuidó de él. Al día siguiente sacó dos denarios, se los dio al dueño del mesón y le dijo, cuida de él y lo que gastes de más te lo pagaré a mi regreso. ¿Cuál de estos tres te parece que se portó como prójimo del hombre que fue asaltado por los ladrones? El doctor de la ley le respondió, el que tuvo compasión de él. Entonces Jesús le dijo, anda y es tú lo mismo. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor, Señor Jesús. El pasaje de hoy es una de las páginas más felizmente redactadas del Evangelio, la parábola del buen samaritano. Solo nos lo cuenta San Lucas. La pregunta del letrado es buena, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús le remite a la ley del Antiguo Testamento, amar a Dios y amar al prójimo como a ti mismo, que están en Deuteronomio y Levítico. Jesús hace que el letrado llegue por su cuenta a la conclusión del mandamiento fundamental del amor, pero tiene una inquietud en, con el significado del término prójimo. El Antiguo Testamento enseña que el prójimo es el israelita y también es el forastero extranjero que ha ido a vivir al territorio de Israel. Jesús le responde al maestro con una hermosa parábola en la que da un nuevo sentido al término prójimo. Ante cualquier persona de cualquier origen que se encuentre en necesidad, prójimo es quien se acerca a Él para ofrecerle ayuda.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 Gusano. Es decir, comportarse como prójimo es todo lo contrario de lo que hace el sacerdote y el levita que por venir del templo de Jerusalén y para no hacerse impuro se aleja del hombre herido que estaba medio muerto. El prójimo no es el que se acerca a mí a pedirme algún servicio sino aquel al cual yo descubro necesitado y a quien acompaño para cuidar su vida y devolverle su dignidad, aunque pierda tiempo, bienes, honor, estima. Al que encontramos en nuestro camino es, por ejemplo, un hijo en edad difícil, alguien con problemas, un familiar menos afortunado, un enfermo a quien nadie visita. Claro que resulta muy cómodo seguir nuestro camino y hacer como que no hemos visto, porque decimos que tenemos cosas muy importantes que hacer. Eso le pasaba al sacerdote y al levita. Pero el samaritano reaccionó diferente. Ésta se paró y los primeros no. Los primeros sabían muchas cosas, pero no sabía amar en su corazón. El buen samaritano por excelencia fue Jesús. Él no pasó nunca de lado de uno de los que necesitaban, sin dedicarse en su atención y ayuda, y dar, ayudarle eficazmente. Ahora va a camino de la cruz para entregarse por todos y nos enseña que también nuestro camino debe ser como el suyo, el de la entrega generosa, sobre todo a los pobres y marginados. Al final de nuestra historia y el examen será con, sobre todo en esto. Jesús nos preguntará, ¿me dieron de comer? ¿Me, ¿me visitaron? etcétera. La voz de Jesús suena hoy claramente para mí, «Anda y haz tú lo mismo». Dios los bendiga.